Hola amigos del canal Random, hoy vengo a hablaros de la serie de Watchmen, justo acabo de terminar de verla, o sea, ha sido terminarla y venirme a grabar He escrito unas líneas para orientarme, pero, pero la tengo calentita Me gustaría empezar este vídeo, como tantos otros he empezado, hablando de los diferentes youtubers que se dedican a poner spoilers ¿eh? de las series en títulos de vídeos y en miniaturas ¿Vale? Podéis poner perfectamente análisis del capítulo, hablemos del capítulo, hablemos de la serie, sin poner un spoiler en la miniatura, joder, este vídeo va a tener spoilers. Yo os avisaré, los spoilers empezarán a partir de, de este tiempo, ¿vale? En este tiempo, pues podéis dejar el vídeo si no os interesa ver spoilers. Pero joder, un poquito de respeto. Y, y además, hoy es martes 17, o sea, se ha estrenado anoche, como quien dice. ¿Esta gente qué hace? ¿Está con una capturadora mientras emiten el capítulo y lo van montando a la par? Es que si no, no lo entiendo. Bueno, luego, luego pasan las cosas y nos quejamos. ¡Oh, me censuran! No hagas las cosas así. No hagas las cosas así. Hablad con todos los spoilers que queráis, pero avisadlo. Poned vídeo con spoilers y ya está, ya está. Nadie os va a decir nada. Bueno, opinión general, la serie me ha encantado. Para mí... Quedan 14 días para que termine el año, pero para mí, sin dudarlo, de momento, ¿eh? Lo mejor que se ha visto este año 2019. Ahí queda. Si seguís las redes, he comentado alguna vez en directos y tal que... El primer capítulo lo vi cuando se estrenó, pero no me terminó de enganchar. También es verdad que me pilló en horas bajas. Estaba así apotronado y me, <ríe> me estaba quedando dormido. Y la serie me olvidé, pero bueno, me la habéis recomendado mucho durante estas semanas. Y hoy es martes, el domingo... El domingo aproveché que estaba solo en casa y me vi ocho capítulos del tirón. O sea, como pipas, totalmente enganchado. Yo, 8 capítulos seguidos. Yo, eso lo he hecho con algunas temporadas de Juego de Tronos, nada más. O sea, para que veáis lo muchísimo que me ha gustado, que yo, que soy súper impaciente y no me gusta casi ver dos capítulos seguidos, me he visto ocho, Increíble. Bueno, los que me conozcáis, ya sabéis que yo no me suelo documentar nada, a mí me gusta ver las cosas como vienen. The Watchmen, bueno, pues sé lo típico, me he leído el cómic unas cuantas veces, vi la peli en su momento, y ya. Yo cuando vi que iban a hacer una serie, pues pensaba que iba a ser una adaptación del cómic un poco libre, en plan Walking Dead, en plan predicador, yo es lo que pensaba que iban a hacer. Pero en cuanto llevas 10 minutos, te das cuenta de que es una continuación directa de, del cómic. ¿Vale? Está ignorando, por así decirlo, la película de Snyder y nos da la ración de calamares que llevábamos 10 años esperando. Y aquí me surge una duda bastante gorda que va a influir bastante en mi percepción final de la serie. ¿Vale? Porque, como ya digo, la serie es una continuación de un cómic. Yo no conozco ningún caso así, no sé si vosotros sí, un libro que continúe una película, un cómic que continúe una serie... Nunca he conocido una continuación directa de otro medio, ¿sabes? Siempre es como una serie de cómics, las películas adaptan, cinco libros, las películas adaptan, cinco películas, una por cada libro, cosas así. Nunca había visto una continuación de esta tan rara. ¿Conocéis alguna? Ya por curiosidad. Pero bueno, la duda es si hay entre vosotros gente que no conocía la historia, ya sea el cómic o la película, y que haya visto esta serie, le haya gustado y sobre todo que se haya enterado. Yo pienso que sí, yo pienso que la serie se entiende porque Watchmen se spoilea en dos frases, ¿vale? Y esas dos frases nos las dicen varias veces durante la serie. Entonces yo creo que aunque no conozcas la historia original, eh, sí que se puede disfrutar la serie. Pero bueno, esto me interesa la opinión de los que no conocíais la historia, ¿vale? Me interesa mucho porque eso puede hacer que le baje bastante la nota que le ponga. O sea, de un 10 se la puedo bajar a un 6, ¿eh? Así. Así que en vuestra mano queda, no lectores. Más o menos mantiene eh, forma y la estructura del cómic. Ya en zona spoilers nos metemos un poquito más en esto. Eh, nos encontramos en el presente, es un presente un poco raro, ¿vale? Presente distinto. E y lo vemos en muchos detalles, en política, en geografía, en el clima, ¿eh? <ríe> En este presente, en este 2019, bueno, la policía va como con caretas para proteger su identidad y dentro de la policía, bueno, hay una serie de agentes que van enmascarados con unos uniformes un poco más horteras que el resto, ¿vale? Pues bueno, justicieros enmascarados, que, que es de lo que se trata, ¿no? No de superhéroes, ¿eh? Snyder no va de superhéroes, va de justicieros enmascarados. Y, y ya digo, mantiene la misma estructura del cómic, comienza con un crimen, los justicieros se ponen a, a investigar, tiquitiquiti, y bueno, poco a poco van descubriendo que están detrás de algo mucho más grande. Desde el principio nos plantean muchas dudas, pero estas dudas nos las van a ir contando paulatinamente y muy bien contado. Nos van dando la información de una forma justa, yo creo, y a la que nos cuentan algo nos van dejando perlitas, nos van dejando pistas por aquí. Entonces, a medida que avanza la serie, todas estas pistas que nos han dejado caer van encajando. Entonces, a lo mejor, en el capítulo 7, por ejemplo, pues de repente dices, ¡ah! Por esto en el 3 decían esta cosa, por esto que acaba de pasar, ¡ah! Vale, entonces, me ha encantado cómo nos han ido dando la información a Gotas, las pistas que nos han dejado, mm, perfecto, en ese sentido, para mí, perfecto. También la serie bebe mucho de flashback, ¿vale? Un poco para ponernos en situación de este presente extraño y para los diferentes personajes que hay, lógicamente unos tienen más importancia que otros, bueno, pues nos van dando flashback de los más importantes, contándonos cosas de su vida, y no da la sensación como da muchas veces cuando meten flashback en la serie, de que son rellenos y ya está. Aquí realmente nos cuentan cosas que les han marcado y que han hecho que su vida pues dé un giro, ¿vale? Pero son... Cosas concretas, no es en plan, te cuento toda mi vida y ya está, son detalles. Como ya digo, nos van dejando muchas dudas, esto porque es así, este tío quién es, cómo enlaza esto con la historia de Watchmen, y la gran mayoría de esas dudas se resuelven en el capítulo 8, ¿vale? Entonces las dudas que nos puedan surgir durante los primeros 7 capítulos, la gran mayoría en el 8 y unas cuantas en el 9, ¿vale? El capítulo 8, aparte de que nos va a contar y nos va a unir todo, para mí es, eh, sin dudarlo, el mejor de la serie, por cómo está contado, por lo que nos cuentan, por toda la importancia que han tenido estos detalles, que todo se une ahí. Maravilloso, maravilloso sin más. Y debido a todo esto, las gotitas de información que nos dan, eh, en el capítulo 1 pasa esto, en el capítulo 4 pasa esto, este personaje dice una cosa que tiene importancia dos capítulos después, bueno, todas esas cosas, pues yo creo que si la viéramos por segunda vez, veríamos muchísimos detalles más. Pienso. Claro, luego hay gente que se ha puesto a analizarlos en plan extremo y no le haría falta verla una segunda vez, pero yo como no sabía un poco por dónde iba a ir, yo estoy seguro de que si ahora viera desde el capítulo 1, sabiendo ya el final, vería muchísimos detalles más. Se nota que está muy cuidado, muy cuidado ese sentido, que sabían lo que querían contar y está muy machacado el guión para poner los diferentes puntitos de información. Es, es que me ha encantado cómo está contado eso, no lo puedo evitar la serie tiene final, ¿vale? No nos dejan un cliffhanger para una segunda temporada, la serie tiene un final y todas las tramas quedan cerradas. Bueno, casi todas, ¿vale? Porque sí que es verdad que, bueno, eso es un truco que hacen las series, hacen una temporada cerrada y dejan dos o tres cabos sueltos por si se firma una segunda temporada, tener dos o tres puntos a los que agarrarse para crear la segunda temporada. Eso está aquí, ¿vale? Hay dos o tres que comentaremos en zona spoiler, a mi gusto, esos pequeños cabos sueltos se los podrían haber ahorrado y cerrarlos como han cerrado el resto de cosas. Pero bueno, el dinero manda y si la serie es un éxito, pues firmarán una segunda como hacen con todas, ¿vale? A mi gusto innecesario pero... la mmm, sabéis. Entonces, para rematar, ¿la recomiendo? Sí, sí y sí. Por supuesto que sí. No os la podéis perder. Solo tengo reticencias de recomendarse a la gente que no conozca la historia. Pero yo pienso... ...que se entiende. Aquí, ya digo, decídmelo si no la conocíais, si creéis que se entiende, porque esto es muy importante para mí, ¿vale? Pero, en definitiva, es una historia que yo recomiendo, sin duda, sin dudarlo. Y ahora vamos a los spoilers, ¿vale? Si no has visto la serie y te interesa ver el final, bueno, pues eh, deja este vídeo... Pero sigue en el canal, vale, porque ya vamos a hablar de, de los spoilers de la serie. He percibido, vale, sin volverme demasiado loco, he percibido que, que la serie como que tiene un paralelismo con el cómic bastante chulo. Por ejemplo, comienza con la muerte del comisario. El cómic empezaba con la muerte del comediante. Dos personas que a priori son héroes, son buenos, todo el mundo los quiere, pero a nada que empiezas a verse de sus vidas, empiezas a verse de cómo son en realidad, descubres que son dos auténticos cabrones. <risa> no hay más. Simplemente de cara a la sociedad, de cara al mundo, pues eran maravillosos, pero en el fondo unos cabrones. Espejo, lógicamente, tiene un paralelismo brutal con rochester No solo porque lleven careta y se la pongan aquí para comer, sino porque parece que son más de lo que realmente son. rochester parece que es la hostia y luego en la cárcel descubrimos que, que no es nada, que es un tío normal. Igual con Espejo, parece que tiene algún tipo de poder de hipnosis y realmente... Simplemente es un experto a la hora de captar tics en la cara y ya está, no tiene ningún poder. La parte de Ocemandias en ese castillo donde está, matando a los clones... Joder, es que es igual que en el cómic, que al final mataba a todos sus criados para que no se desvelara su secreto. Y aquí mata a la gente, mata a los clones para mandar un mensaje. Sigue siendo igual de prepotente a pesar de que lleva ni se sabe cuántos años se encerrado. Luego, la muerte de los integrantes del Cíclope es muy parecida a la muerte de Roschas, que además utilizan su careta. Porque es como parece que son la órdiga y es como, no, mira, Rochard, muerto, ya está, no me importas. Y con los del cíclope igual. Está la, la mujer del sheriff le dice a, a la empresaria, dice, nos vas a matar, ¿no? Sí, os voy a matar, pum, muertos. Y ya está, y ya está, muerte. Así en medio segundo y a otra cosa, no importáis, sois basura. Y también nos van a dejar un final medianamente abierto. La trama está cerrada, pero simplemente nos deja una dudita final, igual que en el cómic. Acordaos que, que echaba el, el cuaderno Rorschach en el buzón ese del periódico y quedaba la duda de si los del periódico se lo tomarían en serio o lo tomarían como el diario de un loco. Aquí pasa un poco lo mismo. Ya sabemos que tras la muerte del Dr. Manhattan eh, comenta algo de que... se puede transferir sus poderes a una cosa orgánica y es un huevo y le deja la pista de rompe el huevo y tal. La chica se lo toma y se va a meter en la piscina y queda la duda de si realmente le ha dado sus poderes o no. Queda una duda, entonces aquí puede haber diferentes teorías. Hace un rato he leído algunas teorías que defienden una postura u otra, pero yo creo sinceramente que la chica obviamente ha heredado los poderes del Doctor Manhattan. ¿Os imagináis que no? O sea, el Doctor Manhattan sería el mayor troll de la historia, ¿no? Hace 10 años, ¿puedo transferir mis poderes a cualquier cosa orgánica, como este huevo? Y luego te dejo el mensaje, eh, para rompe el huevo y haz una tortilla, y luego va, la chica lo abre y no vale para nada. Es que ya solo faltaría que lo abriera el huevo y dentro hubiera un troll face ahí pegado. No sé, sería muy rebuscado que, que, que no le diera los poderes, pero bueno, han dejado esa pequeña duda ahí. Un poco para la libre interpretación, pero yo creo que no hay interpretación posible. Pienso, no sé, me gustaría leeros a vosotros a ver qué pensáis. Por cierto, el capítulo 6, que es todo flashback, nos va a contar la historia de justicia encapuchada. Justiciero del que no se sabe absolutamente nada y le han dado un giro brutal. Y me ha encantado, me ha encantado el origen del personaje, de cómo decide ponerse la capucha. ¡Es que qué maravilla, coño de serie! Y también he comentado cabos sueltos que deja la serie. Son pocos, ¿vale? O sea, la trama principal está cerrada, pero a mi gusto dejan dos cabos sueltos, uno es búho, búho nocturno, que se le nombra ¡Ah! un chispazo, nos dan a entender como que está encarcelado, porque el senador habla de liberar al búho, nos dan así una pequeña pista, pero no sabemos nada de él, o sea, que se pueden agarrar a búho para una segunda temporada, que intente liberar a Ocimandias, por ejemplo, sabéis que se lo llevan preso, que a lo mejor que hubo en una segunda le intente liberar. Bueno, no sé si querrían hacer eso. Y para mí la más importante es el, el hombre lubricante. Ese que se metía por la cloaca. He leído también, hay teorías de que es el ayudante de, de espectro de seda. He leído teorías, hay bastantes pistas, de que es el ayudante de espectro de seda. Pero no hay confirmación oficial. En la serie no se ve. ¿Vale? He visto que hay en Wikipedia cosas, tal, pero en la serie no se ve. Así que es un pequeño cabo suelto al que se pueden agarrar. Yo espero que no lo hagan, de verdad lo espero, pero... ahí queda. Y bueno, pues hasta aquí mi opinión de la serie, poquito después de verla, ¿vale? Una serie que, desde luego, os recomiendo sí o sí. Y hasta aquí llega mi opinión, pero ahora llega lo más importante, la vuestra. ¿Os ha gustado la serie? ¿No os ha gustado? Si fuerais el Doctor Manhattan, ¿en quién os transformaríais? ¿En un asmático con gafas de 70 kilos o en un atleta de 2 metros como en la serie? Bueno... Dejad vuestra opinión en los comentarios que para eso están Por último recordaros que si os ha gustado el vídeo Dadle un like, compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Por cierto, llevo años queriendo decir esto eh, Este cómic queda muy bonito en estantería Pero pero no os compréis esto Es incomodísimo de leer ¿Cómo lo lees esto? Así, en la cama <risa> Se te duermen los brazos Que tú lo apoyas en el pecho Se te duerme el pecho No lo puedes poner en una mesa Porque si lo abres mucho Se, se estropea esta parte O sea Estantería es bonito Pero es inleíble, ¿vale? Compraos otra edición Porque esto es inmanejable eh, Ya está Llevo muchos años Queriendo quejarme de esto Y bueno, pues aprovecho Y lo meto aquí